Nos encontramos en Puerto Banús, aquí estamos en el restaurante O. Vamos a disfrutar hoy de su visita gastronomía. Ya, podéis ¿No está listo desde la hora del mediodía. Bueno, vamos a ver la carta.